Buenas tardes a todos y a todas. Eh, bienvenidos y eh, bienvenidas. Les damos, bienvenida, les damos eh, la, el recibimiento si se, el tercer, a la tercera sesión del ciclo virtual Reinventando Pablo Freire en el siglo XXI, desde la educación popular y las metodologías participativas. En esta oportunidad eh, que venimos trabajando desde los grupos de trabajo de CLAXO, con los compañeros y compañeras del de Grupo de Trabajo de Pedagogías Críticas y de Procesos y Metodologías Participativas. Eh, vamos a compartir una sesión que denominamos Paulo Freire y el diálogo desde las universidades de, de los UREs. En primer lugar, contarles que la dinámica que hoy proponemos tiene en base a algunos interrogantes que compartimos las expositoras y expositores. Eh, donde cada uno y cada una de ellas va a compartir desde su experiencia, desde la universidad, desde el Instituto de Investigaciones y de los espacios, donde vienen articulando algunos conceptos, ideas y prácticas, y reflexiones sobre esas prácticas, que es lo que venimos a, a traer aquí, las praxis de nuestras organizaciones, eh, en torno digamos, al rol y al, y al valor del diálogo de la universidad. Así que la dinámica que se propone es en base a algunas preguntas iniciales que, que acordamos con las expositoras y expositoras. Yo ahora voy a hacer una presentación general de cada una de ellas y después vamos a dar inicio al primer momento. Y hacia el cierre, después de tres eh, momentos eh, que vamos a estar los panelistas por este lado y ustedes como espectadores y espectadoras, les vamos a proponer ingresar a la sala principal, todos y todas, para que podamos tener un debate más abierto y plenario en torno a algunos interrogantes que puedan quedar en la última media hora del encuentro. Así que para no demorar más, voy a presentarles en este orden, eh, van a ir exponiendo después una mirada desde dónde eh, están siendo interpelados, cada, eh, tanto Gladys, Pablo, como Miren, en, ¿Y desde dónde vienen trabajando los temas que nos vinculan de alguna forma la idea de diálogo y a Paulo Freire, entre otros conceptos eh, que nos permitan reinventarlo? Así que bueno, en primer lugar voy a presentar a Gladys Rodríguez Silvera, es educadora popular, psicóloga social, trabaja en los temas de investigación, acción participativa y desarrollo local, es docente de la Universidad Regional de Extensión y Actividades en el Medio, y miembro del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas del Centro Universitario Regional del Este en Uruguay. Por otro lado, también nos acompaña Pablo Costamaña. Pablo es doctor eh, del País Vasco, director de la Maestría en Desarrollo Territorial y del, desde el Instituto Praxis de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rafaela. Y además es profesor de la Universidad Nacional de Rafaela e investigador externo del Instituto Vasco de Competitividad Orquestra en el País Vasco. Miren Larrea, Miren, es vasca, es investigadora senior del Instituto Orquestra, comenzó su carrera profesional como ayudante de investigación de la Universidad de Deusto, donde realizó su tesis doctoral en sistemas productivos locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Tras una década dedicada a la enseñanza y a la investigación, trabajó durante seis años en una agencia de desarrollo local, donde combinó su práctica profesional del desarrollo territorial con su labor de investigación en la universidad, y después de ese, de ese periodo se integró como investigadora senior en orquesta en el Instituto Vasco de Competitividad de la Universidad de Deusto, con el objetivo de desarrollar una aproximación a la investigación que vincule de alguna manera la investigación sobre el desarrollo territorial con la práctica en este campo. A partir de eso, hoy centra su trabajo en el desarrollo del proceso de procesos de investigación-acción con políticos y funcionarios para poder crear enfoques participativos desde el desarrollo territorial. Bueno, esta es una presentación general, yo le voy a pedir unos primeros cinco minutos iniciales en este orden, Gladys, Pablo y Miren, para que puedan presentarse ustedes un poquito más en profundidad y presentar desde dónde están dialogando con, el, con Freire y desde dónde están reinventando, digamos, los conceptos y las enseñanzas de, de Paulo Freire. Así que, adelante. Muchas gracias, Romina. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, voy a ubicar la situación, eh, eh, la institución y el lugar donde yo trabajo, que es la unidad de extensión del Centro Regional Este, de, eh, Universitario Regional Este de Uruguay, este, que es un centro relativamente nuevo, que surge en el proceso de la segunda reforma universitaria que impulsó la Universidad de la República en el año 2007, y que abrió espacios de transformación y determinó el desarrollo de una política de descentralización como, como forma de que la universidad saliera del centralismo y del aislamiento en que se encontraba en, en, en la capital de, de nuestro país, en Montevideo. Y a su vez también en ese intento de acercarse a los territorios y, a la, y, al, al, a los, y al pueblo, ¿no? estar un poco más cerca y poder ver la realidad más cerca. El, el Cure, el centro universitario en el que yo trabajo, abarca los territorios de la región este del país, que está constituido por cuatro departamentos. Maldonado, Rocha, 33 y La Valleja. Este, el, centro, el centro universitario se constituye este, en base a llamados a proyectos de acuerdo a las definiciones temáticas regionales que fueron en ese momento medio ambiente, biodiversidad, ecología, costa, pesca y turismo. Eh, y esto favoreció la, la interdisciplina y la multiprofesionalidad y habilitó en cierta medida la conformación de equipos multidisciplinarios y con una pluralidad de perspectivas. El relacionamiento del cure este, con la sociedad se establece a través de la Unidad Regional de Extensión y Actividades en el Medio, la UREAM, que es el lugar donde yo trabajo, que se conformó en el año 2010 y que generó a partir de ese, de ese año se generaron este, múltiples debates para poner en cuestión justamente cómo iba a ser ese relacionamiento con la sociedad y cómo, cómo se concebía el concepto de extensión, que fue un debate que se dio en toda la universidad. De este, las formulaciones que se hicieron desde la Universidad Central. Este, en el 2011, de luego de esos debates, se llega a una. De esa discusión, se llega a una. Se culmina en una propuesta de un concepto de extensión universitaria muy abierto, en el que se concibe a la extensión universitaria como el conjunto de actividades. Eh, eh, de colaboración de actores universitarios con otros actores en que, todo, en que todos este, ponen sus saberes a, en juego y, y, y, generan, y generan transformaciones, procesos interactivos donde cada actor aporta los saberes y todos aprenden y contribuyen a la creación cultural y al uso socialmente valioso del conocimiento, con prioridad en los sectores más postergados. Así lo define el Consejo Central de, eh, de la Universidad de la República en el año 2011. Como pueden, este, es un concepto que a pesar de ser un, un concepto este, abierto y flexible, tiene intrínseco un gran compromiso, y, y además debajo está ese, esa, esa cuestión este, política o pedagógica, el fundamento político-pedagógico de lo que es la la atención crítica y, la, y, por lo tanto, la, la, la educación popular. Este, eh, en esta segunda reforma también propuso este, avanzar en la perspectiva de la integralidad de funciones de forma articulada en, con los procesos de enseñanza, investigación y extensión, impulsando un desarrollo armónico e integrado de las tres funciones universitarias en el acto educativo. En este marco, es posible realizar prácticas educativas desde la extensión crítica, donde se juegue toda la dimensión universitaria en las acciones de extensión, y eso nos permite integrar la pedagogía de Freire. Eh, de, eh, es, es, es, se, se nos generó un ámbito y, y, y una posibilidad este, absolutamente bien para generar eso, a pesar de las resistencias internas que hay. Y ahí la, la, el área de la unidad de extensión universitaria propuso ámbitos abiertos a la comunidad este, para integración de las distintas funciones universitarias, con la integración de docentes, de estudiantes, en una práctica dialógica con la sociedad, y se, promovió, se promueve y se sigue promoviendo el pensamiento crítico independiente, impulsando el desarrollo del conocimiento, la resolución de los problemas de interés general. En estos espacios de formación, se promueve la unidad, que promueve la unidad de extensión, se busca articular también las distintas miradas disciplinares para propender hacia la perspectiva de, de la complejidad, y se intenta generar procesos pedagógicos que conduzcan a una educación transformadora, sobre la base, base del diálogo de saberes donde todos los actores pueden enseñar y aprender, facilitando establecer vínculos solidarios con la sociedad. Es decir, en la, pra, la praxis la centramos en, el, proces de, en el, proces, la praxis se, el proceso de la praxis se centra en el aprendizaje, en, el qué, en qué aprendizaje se genera, que es propio de la educación popular, dejando de lado la postura de la educación tradicional, en que es más importante qué es lo que se enseña y cómo se enseña. Eh, en en líneas generales, línea generales dejo presentado así este la, el espacio. Bueno, bárbaro, gracias Gladys. Pablo, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y, y a todas. Gracias al grupo por, por darnos esta posibilidad. Eh, mis pequeños aportes irán de situarme en una maestría en desarrollo territorial, en un posgrado en Rafaela, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, un posgrado que fue creado hace 10 años, ya tenemos el sexto grupo, y es un posgrado dentro de la estructura universitaria, dentro de las evaluaciones que tiene la estructura universitaria en Argentina, dentro de la educación formal que está intentando hacer cosas más ligadas al legado de Freire. Eh, las maestrías en general en Argentina y en América Latina provienen de una tradición más positivista eh, y además premian ese el sistema premia eso y nosotros estamos intentando cambiar cambiar el modelo pedagógico, cambiar el modelo de investigación. Cinco años después, el otro lugar donde, nos, donde me sitúo es en el Instituto Praxis, que es el hermano de la maestría que se creó porque necesitábamos un espacio para hacer investigación mientras hacíamos formación. Esa ese instituto tiene un alto componente de investigación-acción y también una cantidad enorme de tesis que vienen de pensarlas y hacerlas de manera más tradicional. La investigación la hacemos de una perspectiva distinta, en aprendizajes tanto con el, grupo de, como con, el grupo de, con el grupo de Claxo como lo que fuimos aprendiendo, la relación que tenemos con el equipo de Miren Larrea en el País Vasco sobre la investigación en, mar investigación en acción y sus aprendizajes. Nos estamos situando en un momento, estamos dentro de estructuras formales, con una tradición potente, y nosotros queremos cambiarla, y queremos cambiarla desde una perspectiva, desde una perspectiva de qué universidad queremos, y nosotros, y nosotras en particular, qué universidad queremos en el marco de desarrollo territorial. Y un elemento más, ¿de dónde situarnos? No es un debate solo nuestro, debe haber algunos colegas y colegas aquí, después lo vamos a ver. Este debate lo estamos dando dentro de alguna corriente mmm, que participa del desarrollo territorial en América Latina con, con conexiones en otro lado, como la que tenemos con Mire Eso lleva unos 10 años de haber reflexionado muy críticamente sobre cómo construíamos capacidades en los territorios, que para nosotros es el núcleo central de la definición, uno de los núcleos centrales. Y nos dimos cuenta que la educación que practicábamos en los territorios era mayoritariamente bancaria, y ahí nos apoyamos muchísimo Freire para construir el enfoque pedagógico para el desarrollo territorial, que es un enfoque que... Ahí estábamos peleando en América Latina con universidades y colegas para entender de manera distinta cómo se construyen capacidades en medio de procesos sociales y políticos en el territorio. Ahí nos situamos. Por pues, supuesto que nos situamos como nuestras mochilas, ¿no? Con nuestras mochilas. Eh, no llego ahí desde de la nada. De y no es para ser autorreferencial, pero como dicen los colegas, cuando uno habla de la práctica, habla también de su práctica. Entonces, no es que uno llega ahí yo llego con, comiendo contradicciones o contradicciones, ¿no? eh, yo tengo una formación vinculada a la administración y eso era 2 más 2 es 4 ¿no? pero también me formé en la educación popular en la apertura democrática en la Argentina y yo creo que de esa época me traje el respeto por el otro y la otra entender, acompañar, para mí eso fue fundamental, en una época bastante crítica en términos políticos de la Argentina, por lo menos crítica que la dictadura, pero estábamos en un proceso de aprendizaje. Yo llego desde ahí, ¿no? Llego a estos espacios colectivos haciendo una, una trayectoria individual y colectiva. individual tenía que ver con la educación popular, pero también con mis formaciones. Tiene que ver con mi militancia política, que después lo hago mucho del compromiso de no ser pasivo con el respeto por el otro y las capacidades creo que de esa época es lo que traigo una conexión crítica entre los procesos y los procesos políticos ¿Sí? en, en mi trayectoria yo veo que la relación entre procesos políticos y procesos educativos que plantea Freire para mí la tengo internal, internalizada es más una parte central eh, de mi tesis doctoral, entre paréntesis, de la cual Miren Larrea fue mi directora y me ayudó muchísimo, tiene que ver con este proceso crítico entre la educación y la política. De, llegando desde ahí, ya yo traía cosas freirianas, tengo en mi trayectoria un montón, de, un montón de cosas que han influido, personas e ideas, personas e ideas, pero Freire me ha atravesado en algunas cosas interesantes para llegar a... Voy a reflexionar cuando me toque sobre los aportes, desde un lugar, desde ahí. Cierro, porque la situada era colectiva e individual Y soy lo que soy en ese yo de la relación con el mundo, decía Freire. Así que eso. Gracias. Miren, tu turno también, compartir. Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches. Y... Bueno, yo vengo, como ha dicho Romy, de Or Instituto Vasco de Competitividad y ya de entrada para algunos suena un poco a contradicción con Freire, ¿no? El término de competitividad, así que sí, bueno, os voy a contar un poco cómo surge el instituto y cómo surge esta conexión con, con Freire, ¿eh? que no, no es habitual tampoco, ¿eh? Eh, no, en nuestro ámbito ¿eh? de estudios de la competitividad, Freire no es un autor eh, habitual de referencia. ¿eh? Por eso bueno, pues, os voy a contar un poco la historia del instituto para ubicar la reflexión de hoy. ¿eh? El instituto se crea en el 2007, formalmente, se crea en el ámbito de la Universidad de Deusto, pero es un instituto con mucha autonomía, porque desde el principio se intuía que íbamos a necesitar una forma distinta de trabajar. Y esta intuición respondía al hecho de que en la misión del instituto se planteó no que el instituto analizara o midiera la competitividad, sino que incidiera en la competitividad. Para, desde el principio se habló y, y hoy en día se enfatiza que es competitividad para el bienestar de las personas, pero sigue siendo competitividad. ¿no? Entonces, eh, en ese momento, esa orientación hacia la acción, el no querer solo analizar la realidad, sino transformar la realidad, nos llevó a buscar eh, metodologías distintas, porque veíamos que el grupo principal de investigadores que nos integramos en orquestra veníamos de la universidad y las metodologías habituales de la universidad no nos ayudaban a transformar el ámbito en el que estábamos trabajando y empezamos ahí una exploración primero de metodologías en las que llegamos a la investigación acción y sobre todo en colaboración con eh, un instituto noruego empezamos a explorar lo que podría ser para nosotros la investigación acción y vemos ahí que en Noruega habían analizado sobre todo la transformación de organizaciones y nosotros teníamos otra perspectiva que era la territorial y ahí empezamos a sustituir competitividad por desarrollo territorial y para nosotros, pues Pablo, Paco Alburquerque fueron referentes en, en esa transición del concepto de competitividad a desarrollo territorial y empezamos a explorar la investigación-acción como metodología de investigación transformadora. Entonces, el 2007 se crea el instituto y nosotros fuimos a Noruega por primera vez en el 2008, que es cuando nos acercamos a la a la investigación a acción y para nosotras y nosotros. Otra fecha importante pues es el 2010, que es cuando viajamos por primera vez a Rafaela y hasta ese momento eh, yo había leído lo que decían de Freire, autores sobre todo europeos, pero yo no había leído a Freire y en ese momento pues me vine con un libro que me dio Pablo, eh, empiezo a leer a Freire y empezamos a descubrir ¿no? cosas en sus propuestas que nos podían ayudar y nos inspiraban en nuestro afán de transformación del territorio a través de la, de la investigación. ¿eh? Y solo voy a contar una pequeña anécdota. Eh, y es que cuando empezamos, eh, bueno, pues leímos la pedagogía del oprimido, traímos algunos aprendizajes y dijimos, vamos a probar a traer algunos de estos elementos a nuestra práctica. Y en un proyecto que teníamos eh, con el gobierno vasco, eh, Marijosa Aranguren y yo, ella es actualmente directora de orquestra, eh, exploramos un poco trabajar el, con, con el concepto de problematización. E hicimos una devolución, un tipo de devolución, que no era habitual en nuestro trabajo, aunque habíamos eh, con ellos planteado vamos a inspirarnos en este trabajo de Freire, esto es lo que plantea, etcétera, y estaban de acuerdo. Eh, cuando les llegó nuestro documento, con esa, inspirado en la problematización, eh, ha sido el único proyecto en el que nos dejaron describir, de no, no volvimos a hablar con ellos, se cortó la relación y, y el proceso se cayó. ¿no? Y para nosotras fue eh, un descubrimiento el entender que a veces, quizás sin profundizar, porque tampoco teníamos una experiencia amplia ¿no? de Freire, la fuerza que tenían los conceptos y sus planteamientos que ya en el primer experimento nos habían llevado a hacer algo realmente eh, distinto ¿no? a lo que veníamos haciendo aunque ya veníamos trabajando con la investigación acción entonces desde aquel momento hemos ido eh, eh, profundizando más compartiendo más, aprendiendo más eh, sobre su legado e introduciendo algunos elementos eh, en nuestro contexto que, que es un contexto en principio, poco acostumbrado a este tipo de, de tecnologías, pero que bueno, genera algunos espacios en los que se puede experimentar ¿eh? con este afán de transformación. Bárbaro, miren, gracias. Bueno, ahora vamos a dar espacio a dos momentos que son dos preguntas que, que, que acordamos con las y los expositores. Eh, así que, Mariana, adelante con ese, ese intercambio. Bueno, Bárbaro, muchas gracias. Muy interesantes las exposiciones de Gladys, de Pablo, de Miren, que nos dejaron planteado desde dónde hacen su práctica profesional, ¿no? de la extensión en Udelar, en el caso de Gladys, en desarrollo territorial y del, y del Instituto Praxis, y en el caso de Miren, en el Instituto de Competitividad de Orquestra. Entonces, muy interesante, y quizás ahora en esta segunda rueda se pueda incluso profundizar un poco más porque fue interesante ahí en varios discursos la idea de, la, de las tensiones no yo creo que estamos todos siempre inmersos en tensiones entre, entre, entre algunas de lo que son las prácticas características de nuestro quehacer y algunas cuestiones de digamos, de carácter transformador que, que nos colocan estas, estas ideas del pensamiento crítico como el de Freire. Entonces quizás en esta segunda rueda todavía podamos profundizar un poco más en eso. Yo les daré una pregunta orientadora para que ustedes este, puedan este, conversar un poco más. Sería, la pregunta sería ¿Qué elementos del pensamiento de Freire recuperan desde sus prácticas de formación e investigación? Y en este caso vamos a comenzar con Pablo. Eh, gracias, Mariana. Eh, yo les decía en la primera intervención que yo ya traía de mi formación en la educación popular la idea de tratar de entender al otro, de acompañar, de estar, y, y de Freire de no ser sujetos pasivos, aunque yo tenía mucha de militancia política, eh, de no ser proceso pasivo, ¿no? Pero, y las conexiones críticas entre los procesos políticos y los procesos educativos. Nuestra trayectoria como maestría, nuestra trayectoria como instituto, tiene al actor educativo y al actor político en el centro. O sea que nosotros, ya viniendo de ahí, tenemos un diálogo con los alumnos y las alumnas, con los profes, un respeto por el proceso pedagógico, creemos en la política y en la relación con el, con el proceso educativo, y se ve, en tanto las investigaciones que hacemos, que qué casos traemos a la maestría, con qué actor hablamos, con quién no hablamos, a dónde está el centro. Y yo creo que le, va, vamos, le vamos dando volumen, yo le decía también, que la primera parte es una gran reflexión que hicimos en América Latina, de toda una cantidad de compañeros y compañeras que veníamos laburando, sobre todo en el desarrollo económico territorial, que entramos en una reflexión muy potente. ¿no? La reflexión era potente era, decíamos. El desarrollo territorial es un proceso participativo de construcción de capacidades y nosotros nos ubicábamos en un proceso de construcción lineal, de educación bancaria. Y ahí empezamos a trabajar la construcción de capacidades como un proceso de cogeneración, ¿no? Ahí empezamos a, a darle contenido a nuestras prácticas en, que, en cuestionar al experto. ¿no? Cuando cuestionábamos al experto, pasábamos a una relación distinta entre educador y educador. ¿no? Creo que son como aprendizajes del legado de Freire que vamos poniendo en práctica. ¿no? Yo creo que ahí el enfoque pedagógico para el desarrollo territorial de es muy freireano, aunque tiene otras influencias, pero marca mucho también la idea de la praxis. ¿no? Ese fue un momento donde reflexionamos mucho sobre nuestra práctica. Llevábamos 15 años sin saber si movíamos o no el amperímetro, gastando un montón de plata, de recursos y nuestra energía en América Latina. Y el concepto de praxis es tan potente para nosotros que así ya al instituto. O sea, reconocemos después de, de, de, del modelo pedagógico esa práctica ¿sí? donde... No se puede dicotomizar entre teoría y práctica. ¿No? Yo creo que además es uno de los desafíos, Marian. Uno de los desafíos es la contradicción en la que vivimos permanente. Y otro desafío es, es cómo los actores hacen mucha práctica o hacen mucha teoría y nosotros mismos somos parte de eso. Entonces, la idea de praxis, de reflexionar sobre la, pra sobre la práctica para juntar teoría y viceversa y ahí ir alimentando es un tema central para nosotros, y de hecho le pusimos el... No podemos contar todo, a mí se me sale la, Tenemos una página, tenemos cosas para ver, pero la idea de práctica es el instituto. Y hay un segundo elemento que ya lo veníamos trayendo, pero creo que volver a Freire nos da más... Nos sofistica el concepto, que es el concepto de diálogo. ¿Mm? Nosotros somos actores del diálogo, Veníamos matizado por eso, pero ahora el diálogo, Freire, al volver a Freire, es el diálogo en el respeto con el otro, internalizando el conflicto, aunque el conflicto lo tomamos mucho también de los vascos. ¿no? Entonces, si uno analiza o evalúa la maestría y le pregunta a las cortes, como de hecho le hemos preguntado para poder aprender, es, ¿qué se llevan de la maestría? ¿Qué nos dice? La idea del diálogo. ¿no? La idea del diálogo tal como lo presenta Freire. ¿no? Y también se lleva la idea de, de estudiar con compromiso. ¿no? Desarrollo territorial y la transformación tiene que ver con, con eso. Y el otro es la co-construcción. Ahí Freire nos plantea, no en la universidad, un conocimiento multidisciplinar que tiene que ver con el otro. Multidisciplinar es más nuevo en el lenguaje, pero tiene ¿Qué tiene que ver con esto? decía, decía Rey. Nosotros tenemos una maestría que lucha en contradicción con el modelo formal porque tenemos, tenemos maestrías disciplinares, formas de evaluar, y ahí en el medio metemos el cambio, dibujamos, nos peleamos, ¿eh? incorporando la idea del diálogo, de trabajo con el otro, de no a la educación bancaria, de la co construcción de conocimiento. Nos llevó a hacer investigación-acción, lo no, no, no, tuvimos de la metodología participativa, pero también de la idea de la investigación-acción para el desarrollo que ha laburado Miren con su gente. Bueno, yo creo que son los grandes temas que nosotros fuimos trabajando con Freire hoy, más fuerte en el hoy de Freire, que estamos laburando hoy. Hay una frase de Freire que a mí me me hizo pensar mucho cuando la redescubrí que Freire decía que cuando enseño continúo indagando, continúo investigando. ¿Eh? Y esa frase de Freire a nosotros nos, nos dio luces para un, un desafío que estamos transitando hoy, que es que la formación no sea diseccionada de la investigación, que la investigación no sea diseccionada de la formación, que es... Investigación y formación juntos, mientras enseño y hago. Entonces, eso nos llevó a cambiar algunas materias, a cambiar la, la materia de metodología de investigación. Tenemos un módulo de praxis, que tiene un gran contenido de sistematización y otro que empieza a darle volumen a la investigación-acción. Y además tenemos trabajos en los territorios para poder investigar, y ese trabajo en los territorios tiene que volver al aula. Es enorme la energía. Porque ahí vuelvo a la contradicción, Mariano. Lo hacemos porque queremos. No tenemos ni premios ni pagos. Me acuerdo un seminario que hicimos en latina con, con Miren Larrea, trabajando los temas de, de diálogo, hace varios años. Cómo había salido la contradicción de cómo el sistema nos vive ajustando, ¿no? nos vive haciendo gastar energía en un montón de cosas para no gastar las cosas que tenemos. Pues yo creo que ese es son los elementos más importantes que fueron influyendo, que hoy forman, para, para, nuestro, para nuestra corriente, que no es única en la América Latina, del desarrollo territorial, que forman parte central. El diálogo, la co construcción de conocimientos, la no dividir la idea de la investigación con la formación y la construcción de capacidades como tracción del cambio. Yo creo que ahí me... Me quedaría sobre los aprendizajes de Freire, insisto, no llego de la nada. Llego de un montón de cosas atrás y sigo aprendiendo como este aprendizaje que estamos haciendo ahora. Bárbaro, muy interesante. Pablo, muchísimas gracias. Vamos a pasar a, ahora a Miren. Muy bien. Eh, bueno, yo voy a destacar básicamente dos dos aportaciones ¿eh? que, que nos han inspirado y que nos han ayudado a transformar nuestra forma de, de hacer investigación. La primera es la distinción entre educación problematizadora y, y bancaria, ¿eh? que llevado un poco a nuestro a nuestro espacio, nos llevó a replantearnos la relación con los actores territoriales que tenía el instituto. ¿eh? Como decía yo antes, nosotros veníamos de una forma más tradicional eh, de hacer investigación en que se suponía que nuestro trabajo era eh, analizar la situación, diagnosticar cuáles son los problemas eh, y de alguna forma entender esos problemas para hacer una propuesta de soluciones e irle ya pues, al político, al decisor con un informe en el que tenía el diagnóstico, la solución y de hecho literalmente nuestros informes terminaban con recomendaciones. ¿no? Y yo creo que la reflexión sobre, sobre la educación bancaria nos ayuda a ver también que la forma de dialogar que teníamos con, con los actores territoriales era, era bancaria, ¿no? y que ya les dábamos todo cocinado en un informe que ya estaba terminado. Y esta reflexión nos llega en un momento en el que estábamos eh, explorando, como decía antes, metodologías de investigación que fueran transformadoras y constatamos... Que, eh, esta forma bancaria de trabajar podría ser una de las claves para entender por qué la investigación no conseguía ser transformadora, ¿no? ¿Por qué tantos informes terminaban en el cajón o en el armario de alguien, pero no, no, no se utilizaban, ¿no? ¿Por qué no partíamos de una problematización no partíamos de que el investigador eh, se pusiera ¿no? eh, en el lugar en el que está el, el decisor y desde ahí fuera entendiendo eh, todo el proceso ¿no? eh, de aprendizaje para que fuera el propio actor el que construyera sus soluciones y no fuera el investigador el que, el que le diera eh, esas soluciones ya prefabricadas de alguna manera ¿no? partiendo de esa reacción eh, orquestra empezó, yo creo que una política que hoy en día está muy asentada de que los proyectos de investigación se trabajen con los actores y esto hoy en día se hace en mayor o en menor grado pero eh, en prácticamente todos los proyectos y este, este cambio ha sido un cambio para los investigadores pero también ha sido un cambio importante para los actores porque nos dimos cuenta de que muchas veces esa forma de trabajar eh, era cómoda también para los actores. ¿no? Luego ellos decían, ¿eh? pues no me sirve de nada tu informe porque no sé qué, porque no entendéis el contexto, porque no entendéis la política, porque no entendéis la situación, pero en realidad eh, era una forma eh, de hacer cómoda. Mientras que enten, empezar por esa problematización, entender el problema... Y definir un proceso de aprendizaje que nos ayuda a construir juntos la solución eh, requiere mucho más tiempo por parte de los eh, se exponen mucho más y son mucho más vulnerables en el, en el proceso. ¿no? Entonces yo creo que ha sido un proceso difícil eh, tanto para investigadores como actores, pero hoy en día ha habido una transformación importante desde... Desde el 2007, pues no tiene nada que ver la forma en que Orquestra está trabajando con los actores del territorio. El segundo elemento eh, que para nosotros y personalmente para mí fue muy importante fue la politicidad. Yo cuando leí eh, lo que Freire dice de la imposibilidad de la neutralidad y de entender que, bueno, pues si uno se dice neutral, pues lo que está haciendo es reforzar el status quo, para mí fue una especie de liberación, ¿no? decir, oye, no es que yo como investigadora no soy neutral, es que ningún investigador lo es, ¿no? Y entonces ya dices, bueno, pues ya eh, hablemos, claro, ¿no? De si nadie lo es, eh, damos la no de la investigación, porque yo creo que estábamos haciendo investigación en un contexto en el que teníamos esa presión impuesta de ser, ser neutrales y la percepción clara de que no lo éramos, ¿no? y vivir siempre en esa contradicción eh, era duro. ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido fue una pequeña liberación el, el, el leer y decir, a partir de entonces, bueno, ¿no? siguiendo eh, esta aportación de Freire, pues nos reconocemos eh, no neutrales ¿no? y eso ya nos invita a dar forma y a palabras a nuestra politicidad, ¿no? a la dimensión política de la investigación que estamos haciendo. Y yo creo que esto eh, en Europa hoy en día, incluso en la investigación, acciones radical y termino con, con otra anécdota. Hace en el 2018 creo que era en un seminario en Noruega, hubo eh, una presentación por parte de un investigador brasileño en el que, bueno, pues planteó un proyecto. Eh, bueno Ellos trabajan mucho eh, eh, con eh, el legado de Freire y planteó un proyecto y a mí me impactó mucho la respuesta que le dio otro investigador que es conocido nuestro, además, noruego, eh, que le propuso cambiar el proyecto para que no fuera tan político. Y dije, qué poco nos estamos entendiendo cuando la razón de ser de, de ese proyecto es su politicidad, ¿no? Y si en Europa se veía eso como un defecto del proyecto, ¿no? Entonces, eh, creo que incluso en el propio espectro de la investigación acción, la politicidad es algo que Freire eh, nos aporta, que otros autores de la investigación acción no nos aportaban. ¿no? Y en ese sentido fue el poder respirar y, y el poder decir esto que intuíamos que era así, pero daba miedo decirlo, pues decirlo abiertamente. ¿no? Uh -huh. Gracias, miren, interesante la anécdota y... Y como nos mostrás que dentro de la investigación acción también tenemos distintas tradiciones y distintos este, objetivos. Gladys. Estás en, en mute todavía, Gladys. Ahí. Bueno, este, yo les voy a contar primero que nada que somos pocos los extensionistas en el CURE, que trabajamos desde el paradigma de la extensión crítica, porque es un. Todavía estamos en esa batalla de poder transformar este, nuestra educación. Pero bueno, los que trabajamos este, tomamos la postura político-pedagógica y ética de Freire. Porque posibilita acercarse y comprender la complejidad de la realidad con una metodología de participación que es activa, que que es dialógica, que efectivamente es generadora de transformaciones sustanciales tanto en los actores locales, como en los docentes, como en los estudiantes de la universidad, nos posibilita además establecer un nuevo vínculo universidad-sociedad, y genera espacios de formación y de articulación de los saberes académicos y de saber popular, y nos permite profundizar en el diálogo y la articulación entre las disciplinas existentes, a su vez en el cubre y que nosotros los extensionistas, cuando recibimos los estudiantes en la formación, este, vienen de distintas disciplinas. Entonces nos permite conjugar las diferentes miradas también. Nosotros para contribuir a ese trabajo este, realizamos diferentes acciones. Primero las relativas a la formación interna con los estudiantes. Utilizamos la misma pedagogía que van a poner en práctica en el encuentro con los, con los vecinos en el territorio. Y ahí diferenciamos dos momentos bien claros. Uno es de la concientización, que se, según Freire, ¿no? este, esto es bien freirianos en esta primera etapa nosotros siempre ponemos énfasis en los condicionamientos y en los niveles de deterioro en los lo que, lo que estamos afectados, todas y todos. En cuanto somos producto de una sociedad que es deshumanizante y tiene por tanto la característica de un proceso de recuperación humana, de búsqueda de la autovaloración, del aprendizaje de nuevas relaciones que, que se supere la, la relación de dominación-dependencia. Es decir, establece eh, lo que hacemos es un cambio fundamentalmente en la relación. Eh, ahí se genera un proceso de desestructuración que es bien interesante cuando lo vemos en los estudiantes, ¿no? Y en nosotros mismos, porque cada vez que, que, que estamos enseñando nos estamos desestructurando y volviéndonos a reestructurar. Este, y que devela los condicionamientos surgidos de la trama de relaciones impuestas por el sistema. Este, se realiza, también realizamos un análisis de contexto en el que se adquieren los conocimientos y cómo se formulan en las relaciones de dominación-dependencia. De modo que, que el proceso implique la toma de conciencia de cómo hemos sido invadidos por lo ajeno, este, reproduciendo sin cuestionar. Después la segunda etapa de esta, de esta formación es en el área teórica y se abordan todos los temas que son propios de la teoría crítica y que permite comprender la complejidad de los problemas sociales actuales logrando potenciar la capacidad de análisis de la compleja realidad de los barrios en los que trabajamos. Y en el área metodológica, nosotros este, integramos a la investigación a la acción participativa, porque, bueno, porque es una confluencia epistemológica clarísima, surge en la misma década, con los mismos fundamentos este, teóricos este, y filosóficos de la educación popular, así que tomamos este, autores como Falborda como Brandao, y también le agregamos la sociopraxis de, de Tomás Rodríguez Villasante, que también es una confluencia, lo integra a, a Paulo Freire en, en, en su diálogo y en su trabajo. En el área específicamente más pedagógica abordamos los temas de la pedagogía en la línea de Paulo Freire, claramente con, el, con estudios de técnicas proyectivas, es, es, con, generando experiencias de codificación de codificación. Este proceso de formación interna de, de, de los estudiantes y de los grupos, cuando van previo al ir al territorio, es importantísimo para lograr esa convergencia de saberes y teniendo en cuenta las diversas disciplinas que, que se integran y la heterogeneidad de los grupos de estudiantes. Este, además, permite acercar las distintas visiones de extensión. Eh, este proceso de, form de formación básica del grupo tiene la finalidad de prepararlo y llevarlo a, a las acciones de las comunidades, continuando el aprendizaje en una práctica, realizada en dos dimensiones. Las prácticas las hacemos en dos dimensiones también. La dimensión investigativa, que es en la que se busca la comprensión de la cultura, de los mundos de representaciones, de los, con de las de los condicionamientos en las conductas que limitan las capacidades para la acción, este, incluyendo que se reconozcan como fuentes de conocimiento. Esta es una etapa de investigación cultural, de comprensión profunda de los componentes básicos de la, locura, de la cultura local, de las valoraciones, de las percepciones, distintas percepciones de la realidad, de la actitud activa o pasiva frente a, a, los propios, a sus propios problemas, a, las, a ver si hay o no la presencia del síndrome de inacción eh, el nivel de conciencia que tienen las, las comunidades de sus necesidades colectivas, es una etapa que se desarrolla a través de entrevistas en profundidad y que permiten que los, que los estudiantes y los universitarios nos podamos abrir a la comprensión de, de esa cultura diferente y tomar conciencia de los propios preconceptos que, que neutralizan a veces lo diferente de la otra cultura. Es decir, vamos permanentemente formándonos en ese, en ese andar cada año con los estudiantes. Y después trabajamos la dimensión pedagógica también en los propios ter, terrenos, que es la investigación que se lleva a cabo a través de, de procesos que buscan enfrentar a los participantes a su propia realidad, y que nos permite la comprensión y el aprendizaje en ese, en ese intercambio. Eh, el centro de la propuesta pedagógica es la transformación de, la re, de, de las relaciones de poder, de la relación dominador-dominado, como conducta que nos condiciona, porque, por el sistema que nos atraviesa y que genera esa pérdida de conciencia, esa alienación. Un minuto Gladys. Eh, bien. Eh, en, en sí, nuestro sistema de trabajo es la presión de una metodología que permite el proceso de aprendizaje a partir de las propias prácticas de los participantes es una metodología que posibilita un proceso de modificación de las estructuras, de las relaciones sociales eh, como los cambios a nivel también del mundo de representaciones y en la subjetividad tratamos de generar, como decía Freire buenas mujeres y buenos hombres para que el día de mañana sean buenos profesionales dejo por ahí Muy bien, muchas gracias Gladys Hans eh, hecho una rueda súper interesante. Este, estamos a punto de iniciar la tercera ronda, pero les quería proponer ser un poquito más breve de lo que habíamos planificado originalmente en esta tercera rueda, para no, digamos, no comernos la, la, la, la parte del diálogo, porque el chat está, está bastante activo, tengo la impresión de que puede ser un momento rico el de intercambio con la gente, así que quizás ahora ajustarnos un poquito a unos cinco minutitos en esta última rueda, para conversar sobre los obstáculos y los desafíos que tenemos desde las universidades de los sures, como hemos llamado, eh, en torno a la reinvención del pensamiento de Freire. Y en esta ocasión vamos a comenzar con Miren. Muy bien. Bueno, eh, Pablo, y he visto que Eva, Samuel, están entre... Los, bueno, los denominados espectadores ¿no? en, en, en el sistema. Eh, venimos de, un, de otro proceso en el que hemos estado reflexionando sobre el, los Nortes y los Sures, y yo tengo un poco de lío, ¿eh? pero sí, sí quiero plantear primero, ya que la pregunta es para las universidades de los Sures, ¿cómo, cómo, cómo vivo ¿no? el Norte y el Sur? Y yo debo decir que yo, eh, Creo que la primera vez que tomé conciencia de ser norte fue en Argentina escuchando cómo eh, se hablaba de Europa. Pero en Europa debo decir, eh, hay una clara eh, distinción entre hay una Europa del norte y hay una Europa del sur. ¿no? Y el Mediterráneo es la Europa del sur y, y, y el País Vasco, España, somos el sur de Europa. ¿no? Entonces voy a hablar desde esa experiencia de... Eh, ser norte y ser sur, ¿no? Y tener las dos experiencias y, y no sabría distinguir, ¿no? Si los retos de la universidad que voy a plantear, pues, corresponden al norte o al sur o, o, o son compartidas o no, ¿no? Que puede ser eh, uno de los debates, ¿no? Yo voy a eh, plantear esto desde nuestra vivencia en la universidad aquí en el País Vasco, ¿eh? Eh, ¿qué no, ¿Cuáles son dificultades con que nos entramos? Uno, que el concepto de excelencia, pues yo diría que está secuestrado. no eh, Se ha definido que una investigación excelente es aquella que se publica en cierto tipo de, de revistas y de alguna manera eh, la, todo el proceso todo el diálogo con los actores, todo el proceso de concientización, eh, la problematización, el pues Pablo hablaba de cogeneración, de ta, todo eso no importa. no, eh, Todo eso desaparece y lo único que, que es visible de una investigación es la publicación final. Y a veces uno puede publicar sin proceso. Entonces, los que estamos trabajando en procesos eh, pues estamos en una especie de limbo académico en el que después lo que va a contar para, para todo tipo de reconocimiento, visibilización de lo que se hace y la consideración como buena investigación o investigación excelente eh, el proceso no cuenta, ¿no? entonces es una pelea ese equilibrio entre generar procesos de transformación en el territorio y publicar y es posible publicar sobre estos procesos, pero eh, bueno, no, no jugamos en la misma liga ¿no? cuando, cuando publicamos a partir de estos procesos. Entonces, yo creo que esa es una de las dificultades para que, por ejemplo, gente joven se anime a hacer investigación de, de esta manera. ¿no? Si uno quiere hacer carrera en la universidad, pues es muy difícil empezar con, con la investigación-acción. ¿no? Eh, otro tema eh, que estábamos discutiendo justo ayer en otro. Eh, eh, en otros espacios que estamos fragmentados y yo por ejemplo eh, estoy tiene que haber otros espacios, otros equipos de investigación que están haciendo investigación-acción para el desarrollo territorial pero nosotros tenemos esta relación muy estrecha con Praxis y tenemos otro compañero en Noruega pero tampoco es un equipo <ríe> es James Carlsen que está casi solo no y, y después no conocemos otros otros espacios eh, con los que trabajar en red y en que esto no, en realidad, estamos como bastante aislados y, y nos conocemos poco. Entonces, superar esa fragmentación eh, yo creo que sería importante para potenciar esta forma de, de trabajar y, y después, bueno, pues otra cosa. Eh, este tipo de investigación tiene una radicalidad que es lo que le permite ser transformadora pero que, bueno, se encuentra con muchas resistencias también en muchos ámbitos, ¿no? En la propia universidad, en el territorio, en la política, los gobiernos que financian nuestra investigación, etc. ¿no? Entonces, bueno, esa sería otra dificultad, otro reto, ¿no? Seguir siendo o conseguir ser radicales, pero subsistir en, en estos procesos de transformación, ¿no? Esas son mis tres reflexiones. Bárbaro, gracias Gladys. Ahí, eh Gladys, perdón, miren, ahí nos, nos ponías el tema de la, de la evaluación, que creo que es un tema que nos interpela fuertemente a todos, ¿no? que, es, que es un lugar a donde hay que atacar en el futuro. Ahora le vamos a dar la palabra a Gladys. Bueno, la reflexión de los obstáculos y los desafíos. Este, yo creo que tenemos un gravísimo problema, todo esto que decía miren de la fragmentación. Este, yo me pregunto, ¿no? ¿cómo incluir la dimensión cultural, intercultural en la universidad? Cuando las desigualdades son tan profundas en nuestros sures? Eh, ¿Cómo se está manejando el vínculo entre ética, ciencia e interculturalidad? ¿Cómo se está estableciendo? ¿Se considera, se promueve el diálogo intercultural en la universidad? ¿Se considera al otro un sujeto válido de comunicación? ¿Se le respeta su cultura, sus saberes? ¿Entendemos realmente que no hay saberes superiores, sino que sabe, hay saberes diferentes y que todos los saberes tienen alcances y también límites. Yo me pregunto todas estas cosas. Este, y me pregunto si es posible integrar esta interculturalidad como contenido en la universidad, sin que no sea dirigida por la dinámica propia de la racionalidad hegemónica, y que nos permita avanzar en la construcción de las relaciones más equitativas y justas en la evaluación de los saberes, siendo que la ciencia, como está planteada el día de hoy, tiene sesgos clarísimos de etnocentrismo. Entonces, además... El conocimiento está siendo entendido como una mercancía hoy día. Poder pensar en mercantilismo del conocimiento. ¿Qué se hace con la revolución tecnológica que profundiza las desigualdades? Y que neutraliza las diferencias porque el vínculo virtual deja fuera toda comunicación no verbal. Se pierde el significado del gesto, de la mirada. No hay un encuentro real desde la dimensión del ser que signifique a las personas en el encuentro y que posibilite la comprensión y la posibilidad de comunicarse aún desde el silencio. ¿Es posible establecer el vínculo que propone Paulo Freire para lograr esa comprensión y ese diálogo en, en, en la situación que estamos hoy día? ¿El espacio, el tiempo pedagógico, el servi a servicio de, de, qué, de, qué, de producción de qué saberes está mediado por, por la pantalla? Y yo pienso, ¿no? Y como decía, nos decía, dice Freire siempre, habrá que preguntarse y repreguntarse al servicio de qué y de quiénes y de qué ideales producimos conocimiento. Yo creo que el desafío que se nos presenta es poner la ciencia como conocimiento universal y necesario en un contexto que está plagado de contradicciones y fragmentaciones. Y como siempre dice Freire, los problemas siguen siendo los mismos. El contexto, el momento histórico es otro. Y habrá que apelar a la creatividad para lograr trascender la cultura de la fragmentación instalada a través de la racionalidad instrumental que nos ha colonizado hasta el alma y lograr, y lograr instalar una pedagogía educativa latinoamericana en pos de la equidad y de la justicia. Eh, la educación con fundamentos éticos, políticos, pedagógicos basados en el sentido de la vida con una mirada crítica radical que cuestione el conocimiento, las ciencias, y que guíen y orienten los procesos de educación con valores más profundos que permitan la emancipación de nuestras, de nuestras capacidades y la liberación de lo que nos oprime. Pensarnos como sujetos productores, transformadores, protagonistas de la historia que queremos construir, y para eso tendremos que continuar en la lucha. La dejo acá. Esta es la reflexión que hago. Muy bien, muchas gracias, claudia por tu reflexión. Sabemos que esta rueda de obstáculos y desafíos viene rica porque justamente si hay algo que tenemos en nuestro sistema son un montón de obstáculos, ¿no? Hay, hay, hay un montón de gente inquieta, con ganas de hacer cosas y que de hecho hace experiencias súper ricas, pero los obstáculos se pueden listar con mucha facilidad. Pablo. Bueno, en la misma línea, a ver... No, no sé, yo soy hincha de Boca y teníamos un goleador que le decíamos el optimista del gol. Yo vengo de, del optimismo, digamos. Mi respuesta a Gladys más mi práctica es que sí se puede. Aunque sí se puede, no es un lenguaje que yo recomiendo utilizar en la Argentina porque usa una fuerza política que yo no comparto. Pero en realidad hay una idea de, de sí, de una construcción que sí se empieza a dar respuesta. Pero... Digo, tengo una mirada optimista del cambio, mucho por el cambio, creo que los obstáculos de Freire en términos de paraguas, en términos de reflexión, es una pelea política del mundo, del desarrollo que queremos y de qué mundo queremos. Freire representa también una manera del mundo que queremos. En ese paraguas que Gladys diseñó, me acerco a Miren en términos de, de algunas cosas muy concretas, aunque... El título sigue siendo, cuando estaba haciendo la lista, Marian, eh, eh, dije, voy a parar acá con los obstáculos, porque si no parece que los obstáculos... Bueno, sí, ya, es lo que dijiste vos, ¿no? Y eso lo combino con una situación que lo hemos discutido, hace poco lo discutíamos con un compañero, que creo que es un obstáculo, no sé, pero es una reflexión muy para lo que hacemos, investigación-acción, lo que hacemos, metodologías críticas... Freire, hay una frase de Freire que a mí me, me gustaba mucho, no eh, dice que, señala que llega un momento en que no es posible existir con una tensión permanente entre el bien y el mal. ¿Sí? Eh, y yo ahí sí reinvento, en términos de decir, bueno, aflojarme Freire, porque si no estoy todo el día peleando con todo el mundo, digamos, en términos de, ahí hay un obstáculo, no que es la necesidad de estar en la pelea permanente. ¿Y cómo nos manejamos con nuestras contradicciones? ¿no? Yo creo que eso es una cuestión, una reflexión individual, que si no la hacemos, después nos agotamos, nos cansamos, nos agobiamos. Yo creo que ahí hay una... Es filosófico posiblemente, ¿viste? Pero, pero es una reflexión necesaria, sobre todo cuando te corren por izquierda. Y generalmente los que te corren por izquierda no tienen esta práctica, que significa estar en tensión permanente con la acción. Yo creo que ahí tenemos un obstáculo, que es una reflexión Dentro del paraguas hay cosas que tienen que ver con nosotros. El segundo obstáculo que vemos de nuestra práctica, lo hemos charlado con Arron y con un montón de gente, es, es muy difícil, en, producto de, de, no sé, creo que de la modernidad, sostener esto de teoría y práctica. ¿no? En, en nuestros territorios hay mucha práctica o mucha teoría. La práctica es activismo, decía Freire. La, la, la teoría es palabrerío. Pero nosotros mismos, como obstáculo estamos tanto en la práctica, que a veces nos cuesta para escribir, pero el sistema no nos premia, pero nos apura, nos llenan de papeles, nos pagan mal. Hay un montón de cosas que hay que revisar. Nosotros somos parte de una práctica. Si no paramos, no podemos reflexionar. Pero también le decimos al actor, que interactuamos, que hay que parar. Para nosotros, uno de los obstáculos más grandes del diálogo con la política decimos que es el día a día. Por supuesto que esa reflexión que decimos que es el día a día encierra la ausencia de praxis o la poca de reflexión. Pero ahí hay un combo ¿no? de obstáculos. ¿eh? Un combo de obstáculos. La idea de la praxis es una idea difícil de, llevar, difícil de llevar a la práctica. ¿no? hay ahí como un obstáculo, ¿no? Eh, eso que te decía María el de, de, de, de manejo de las contradicciones y dar la pelea ¿no? meter la educación en el centro en eso estamos todos de acuerdo si uno ve en la Argentina y en el país de América Latina y en el país vasco también todo el mundo por derecha, izquierda, por centro, por el norte por el sur está de acuerdo que la educación es el, se plantea pero Freire no plantea ninguna educación el obstáculo es mostrar la educación ¿Eh? porque que estén de acuerdo con con la educación, es como esos torneos donde te preguntan a la gente qué quiere y si la pasa en el mundo. Bueno, si todos quieren una educación. Pero ahí hay cosas para... Y el tercer obstáculo que tenemos, el último, el cuarto, que quiere decir en esto de paremos con la lista, es que creo que la reinvención de Freire va de la mano de otros autores, en mi caso, de Morín y de Buenaventura de Sousa, es, y en esa lógica de ir al diálogo con otros y con otras. Ir a un diálogo multidisciplinar, enorme, de encuentro de saberes. Si nos encerramos en Freire, es difícil avanzar en el diálogo, en esta contradicción del sistema en el que vivimos, en, en esto de buscar la atención y trabajar. Hay una percepción del proceso político que necesita más conceptos, ¿sí? Si nosotros nos quedamos en Freire y nos tensionamos desde ahí, nosotros estamos aprendiendo enormemente. Ahora con Miren y con Eva y con Samuel y nosotros de compañeros estamos haciendo, también estamos transitando y entendiendo mejor la idea de cuidado. ¿no? Y tuvimos que superar prejuicios de la relación norte y sur. Hay miles de conclusiones de eso, pero es, vamos al diálogo con otros psicólogos. Yo esto no lo tengo presente en Freire. Pero creo que es un obstáculo que viene de la complejidad. Pero capaz que Freddy lo decía y yo me lo comí porque lo leí con otra cabeza. Yo, acá, acá cierro eso. Bueno, bárbaro. Dimos eh, parte primero de este intercambio entre panelistas y ahora lo que vamos a hacer es, les vamos a dar la posibilidad de sumarse a quien quiera a, a este panel central para dialogar, discutir un poquito. Van levantando la mano y hacen preguntas de manera que nos veamos, así que les vamos a, a dar la posibilidad de ascender a panelistas sería, pero para encontrarnos en un espacio más plenario de, de intercambio, eh, y quienes quieran sumarse tienen que dar a aceptar, así que ahí empezamos a habilitar. Y eh. sería que entran con nosotros acá, bueno, ¿no? Sí, estamos. Acá, de paso tienen sabemos que... quién está, porque nosotros no sabíamos quién estaba. Tienen que dar a aceptar. Ahora ninguno quiere entrar porque no quieren. Ahora nadie quiere entrar. no. Yo ahí hacía un comentario que, que me parece interesante en esto, digamos, de que de, Pablo decir cómo convivir, convivimos con esta tensión y nos estaríamos peleando todo el tiempo, eh, qué nos pasa eh, en situaciones y eso también eh, genera tensiones desde lo emocional, digamos, en qué lugar ocupamos hoy en la universidad como actores. Y bueno, ahí yo decía que hay un concepto que, que una vez nos dijo, miren la red que me, nos parecía bien interesante esto de la resistencia soft eh, Que me parece que tiene una carga re linda, digamos, en términos de qué hacemos o cómo construimos desde nuestros espacios. Y también quiero rescatar esto de, de conectarse en redes eh, y de no estar tan fragmentados trabajando esto dentro de nuestros propios espacios, sino aprovechar los grupos de trabajo de Claxo que venimos trabajando estos temas, eh, los intercambios que tenemos con la Red de Universidades en Desarrollo Territorial, que también abordamos estos temas, y cómo ir conectando estos diferentes espacios eh, internacionales, locales, nacionales, eh, para darnos esto, de la posibilidad de dialogar, de discutir, pero también de, de discutir políticamente sobre las formas que queremos que nos evalúen a los investigadores y a las investigadoras, sobre las formas qué pensamos y qué tipo de educación pensamos en diálogo con, con actores, con educandos y educandas o con otras personas. Y creo que también en ese sentido, eh, esto de lo que trae Rita me parece, eh, perdón, M. Gladys me parece sumamente interesante eh, en términos de... De, lo multi, de, de dialogar, ese diálogo entre saberes, esa multiculturalidad o interculturalidad deseada digamos en, en los procesos que nosotros trabajamos, tanto en los territorios eh, como en la formación y en la investigación, ¿no? para, para recuperar algunas cosas mientras vamos conectando. No sé si el, alguno quiere hacer alguna intervención en esa línea. Hay una pregunta, Romy, donde sí. pregunta. Ah, pero ahí está el baño, ¿no? Perdón, perdón, perdón. Yo me preguntaba dónde había que hacer el clip, pero ya lo veo adentro, así que nada, Había una palabra que había pedido? ¿Se había notado ya, no, Romy? Puedo hablar. Sí, eh, Mario, había, había Mateo, no sé si se sumó, no, no lo veo aquí, pero. Carlos sí, y no, Mario, sí. entonces. Y después vamos con Mateo, porque todavía no han entrado. O sea. Camario, vamos. Bueno, yo lo que quisiera decir es que más recientemente me he encontrado cuando hablo de la investigación acción participativa desde una perspectiva todavía más compleja y más actual, la gente todavía la sigue leyendo como una visión de educación popular y como que se quedaron en un tiempo. Incluso ahora con lo virtual, hemos hecho eventos bonitos eh, aquí a nivel más, más cerca de nosotros y todavía quedamos anclados en las palabras o en las preguntas generadoras, eh, que ahora en lo virtual hay, hay toda una, una serie de, de elementos, de recursos, y yo creo que eh, sería conveniente como analizar esa visión, ya no solo quedarnos en un Pablo Freire, sino en un Pablo Freire posterior a su muerte, que hay, hay, ha quedado toda un, una, una, una red de, de, de informaciones, ya incluso articuladas con otros aut, aut, aut, autores, y también esa visión de dejarnos permear por, por Edgar Morín, por... Uh, por, por, por, por, los otros, eh, por los otros pensadores actuales que ya son de la complejidad como Edgar Morin, pero como Sigmund Bauman ya posmodernidad O sea, que, que en todos ellos hay como, como que la, la cosa no se quedó en la educación popular, la cosa se quedó, eh, ha ido avanzando y yo creo que es un buen momento lo que decía el compañero ahí, de, de que debemos aceptar otras influencias para enriquecer, no para negar a Pablo Feire, sino para enriquecer esa propuesta que es tremendamente actual pero que nos haría más ricos a todos en el sentido amplio de la palabra gracias Mario Lo, le vamos a pedir que en la, la medida que quieran intervenir eh, como ahí les dice Natalia levanten la mano y vamos habilitando a, al intercambio y bueno ahí había una manito levantada creo que de bueno ¿Alguien más que quiera sumar a, a, a los comentarios y aportes? Pueden repreguntar, ¿no? También. Ahí tenemos... Ibaño. baño? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes desde Brasil. Gracias por la invitación, profe, miren que pasó el enlace y la invitación. Qué rico diálogo, qué rico diálogo. Yo estoy encantado. Una, una pregunta provocación sí, para, para todos en mi portuñol. Eh, me encanta pensar y poder pensar la universidad nueva, transformadora. Porque la universidad, como le puse en el chat, es uno un de los pilares de la educación bancaria, en cuanto a estructura del capital, estructura de la sociedad, del modelo hegemónico de sociedad. ¿sí? Entonces, al, mis, al mismo tiempo que estamos a servicio del capital o de la estructura hegemónica política, estamos también tensionando internamente para que se reconstruya en cuanto a una estructura libertadora. Es una potencia solamente posible porque las personas de la universidad empiezan a pensar distinto de la lógica hegemónica. Y la lectura de Paulo Freire y otros pensadores de la liberación, como Dussel, Jara, Gutiérrez, Falsborda, que ustedes ya pasaron el rol para nosotros, es un germen de la liberación presente en la educación en la universidad. Es importante mirar una presencia libertadora en la universidad en el mundo con las presencias de los educadores y educadoras de la Es muy importante porque me preocupa lo que tiene forma los educadores y educadores. Es un punto muy importante para... Uh, continuar pensando juntos la, la formación de educadores y educadoras, como dice Gladys antes, ¿no? que formar buenas personas en la universidad para que sean buenas personas, o sea, militantes de la liberación en su espacio de trabajo, de militancia política, educativa, en fin, es, es muy importante. Gracias por, por el espacio. Parabéns. Gracias, gracias, Ibaño. Dale, dale, Romy. Hola, Jano, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estamos? Bueno, me reintegré un poco tarde al, al encuentro porque realmente tenía otros compromisos, pero felicitarlo y agradecerle la posibilidad de estar participando. Eh, yo acabo de participar en un congreso de investigación cualitativa en salud la semana pasada y realmente se daba esa dicotomía que está planteada también acá, por una visión más pesimista, digamos, en la cual pone el énfasis exclusivamente en la crítica, y una visión más optimista que pone el énfasis en las cuestiones más participativas y, de, y de, más, de, de mayor acción, digamos, de más vinculación con la práctica. Yo creo que esa es una falsa dicotomía, creo que las dos partes forman parte, forman parte de un todo, este, y creo que esa es como la resolución, digamos. ¿no? Tenemos visiones críticas y los investigadores cualitativos podemos dedicarnos a trabajar exclusivamente en visiones críticas. Y tenemos visiones más optimistas, más partidarias de, de una transformación de la práctica, este, y los investigadores cualitativos también tenemos esa posibilidad y lo vamos a seguir haciendo. Entonces yo digo, no dejarnos, porque hubo una ponencia particularmente de Consuelo Chapela, que realmente ponía, era muy gráfica y ponía imágenes este, del mundo de hoy y era realmente eh, desestimulante, digamos, ¿no? mirar esas imágenes de, de lo que hacemos los humanos con nosotros mismos, era terrible. ¿no? Entonces, eh, eso desató la discusión de, de, de cuál es nuestro papel, cuál es nuestro rol, porque siempre estamos buscando como roles, ¿no? Pero, y está bueno que reflexionemos sobre los roles, yo creo que eso es clave también pero volviendo a lo, a la, al corolario, digamos, creo que hay que pensar que son dos, dos fases del, del mismo, del mismo, de la misma parte, digamos, del mismo total, del mismo global, ¿no? Y después lo otro que quería aprovechar para comentar, hoy estamos en una discusión, creo, que yo, creo yo que es este, paradigmática. Tuvimos, sobre todo para los docentes universitarios, para la enseñanza y la educación en particular, ¿no? Tuvimos una experiencia forzada que fue en el año 2020 y también ahora en el 2021 de tener que volcarnos masivamente a, los, a las tecnologías de la, a la virtualidad, digamos, por decirlo de una manera, a la virtualidad. Hoy eh, nos vemos compelidos a tomar una decisión de qué vamos a hacer con la virtualidad, cosa que la población está reclamando. Este, las posibilidades que da la virtualidad digamos de trabajar, de, de poder tomar las clases desde, desde lejos, de poder tomar las clases en cualquier horario de poder, o sea, muchos beneficios que eh, también se ven contrapuestos por otra discusión, que es bueno todo cómo son los procesos de socialización sin emoción este, qué, qué, hay de, qué hay que ponerle de producción de la comunicación en nuestras clases virtuales este, digamos hay un conjunto de cuestiones que también se están poniendo sobre la mesa y creo que urge, porque el curso que viene empieza en marzo y hay que tomar la decisión en diciembre, porque realmente los alumnos empiezan a tomar sus decisiones en diciembre y enero. Este, entonces urge evaluar rápidamente la experiencia que hemos tenido este, y, y tratar de ver... De, eh, tomar una decisión, aunque sea transitoria, yo creo que necesariamente va a ser transitoria, como muchas de las que tomamos, y ahí creo que hay que apelar a Freire, ¿no? cuando decía, el mundo no es, no es, sino que está siendo, creo que nosotros tenemos que vincularnos con esa, con esa afirmación y pensar que, que vamos a hacer un pequeño aporte para el año que viene y que quizás pues, logremos algo más estable para el año siguiente. Este, pero nada, preguntaría a los panelistas, ¿cómo creen que el pensamiento de Freire puede... Obviamente que estaba hecho en otros tiempos, no había tecnología por lo menos tan masificada. Este, ¿Cómo creen que puede ayudarnos en esta transformación de la educación y de la formación universitaria? Nada más, gracias. Gracias, Jano. No sé si alguno de los... Pablo, Gladys... Eh, miren, quieren yo, responder. Yo voy a responder cortito, yo creo que además porque lo, lo, los tres han lo cortito para, para que la respuesta sea de los tres, porque nadie creo que tenga la receta adecuada ni perfecta para contestar. Hay un hilo conductor de lo de Mario, de desde Centroamérica, desde, de Ibaño y de la primera parte de Alejandro, ¿no? uh, desde Uruguay, que es no sé si, usar esa frase estillada, no sé si estamos en un cambio de época o en una época de cambio, pero que nos obliga a nosotros de un lugar al debate político, al debate político, al debate también epistemológico, ¿eh? pero con apertura, porque tenemos una capacidad para enojarnos, dividirnos cuando necesitamos, Mario fue muy claro, digamos, Abramos el debate, ¿no? No nos cerremos en las viejas escuelas. En lo... Vamos. ¿eh? Entonces, yo creo que esto también lo plantea Ibaño en la primera, en la primera intervención. O sea, no tenemos respuesta. Sí si es, conecto con lo que vos decías, lo que, Romy, y lo que planteaba, miren, bueno, esto es más redes, esto es más amplitud, esto es más multidisciplina. Conecto también con lo mío, ¿no? ¿De dónde, de dónde corno sacamos tiempo para todo esto? Pero hay que hacerlo. Eh, yo creo que ahí hay una línea, ¿sí? que a lo mejor hay que hacer menos cosas. Mira, hay que, no sé, no sé pensar un poquito más. Ahí hay, no tengo una respuesta política, sino a, lo avalo el planteo en términos ideológicos y en términos epistemológicos. Digamos. Yo creo que ahí hay un centro. Y con respecto a la pregunta de Jano, yo creo que del, del COVID ¿no? y del, del post-COVID, Sí, y de la entrada yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo un gran esfuerzo para no perder por un lado la reflexión desde la coordinación de lo pedagógico desde la coordinación horizontal hay cosas que que nosotros tenemos que seguir planteando pero en una relación dialéctica como decía Freire con el otro y con la otra el otro y la otra piden virtualidad, pero hay otro y otra que piden presencialidad. Pero hay en el modelo pedagógico lo emocional. Creo que tenemos que tener la cabeza de qué respuesta, yo no tengo respuesta, sino retomar el camino con los otros. Y la... Negociar con el sistema, que en, el 2000, en marzo del 2021 no va a querer decir que nosotros tengamos una respuesta y no la vamos a tener. Y es ir caminando con los alumnos y las alumnas, ¿no? porque te pide presencialidad pero después no puede. Te piden virtualidad, pero después no prenden la cámara y no se emociona hay, hay cosas nuevas que yo creo que la diferencia que yo me agarraría de Freire para decir transitemos juntos en esa nueva búsqueda. Porque la verdad es que no tengo demasiada respuesta, aunque sí en muchos talleres que hemos hecho virtuales hay más herramientas, hay ideas, pero yo creo que me quedaría, desde el punto de vista freidiano, Ale, Jano, es transitar junto con el otro y lo otro desde una idea pedagógica. Bueno, no sé si, si Gladys, miren, ¿quieren sumar algo? No, a mí me, me quedó resonando eso, cómo pude aportar Freire en esta situación, ¿no? Y yo creo que... Realizar procesos de concientización de la historia que estamos viviendo en los momentos políticos con nosotros y pensar soluciones juntos. Acá no, no, nadie tiene la receta, esto es todo nuevo. Este, sí se han profundizado las desigualdades y eso es lo que me preocupa porque pasar a la virtualidad deja mucha población fuera también que no tiene su, su computadora o que no tiene su manera de... De poder acceder a las conexiones necesarias para poder este, eh, participar de una clase. Este, hay muchas desigualdades que tenemos que evaluar. Es decir, los más desfavorecidos no, no tienen la misma suerte que tienen otros que tienen absolutamente todas sus necesidades cubiertas. Entonces, si Freire apuntaba justamente a la, a la población más vulnerable, digamos, esa población que estaba siendo condicionada y había sido colonizada al punto de no poder tomar cuenta de que él es creador de su propia historia y que que el protagonista y que tiene sus capacidades y, su y, sus y, sus y sus saberes que los puede poner a disposición de de del otro para aprender juntos, este, digo creo que ayuda, puede ayudar en cuanto a la metodología de esa toma de conciencia o de esa concientización, como le llamaba él. Este, y poder pensar juntos soluciones, porque nadie tiene la receta todavía. Pero sí la vamos a encontrar si trabajamos juntos. Bárbaro, los últimos cinco minutitos de tiempo. No sé si Mario, si quería sumar algo. Eh, Romy, creo que miren, sí. estaba ahí, eh, para terminar la rueda con los panelistas. Me ah, bien. Que Quería agregar no. algo. No, pero sí. bueno, si hay alguien más, eh, yo he tenido ya mucho tiempo, ¿eh? pero okay. si no, tengo una reflexión que puedo compartir, pero igual eh, miramos primero si hay alguien más que quiera intervenir. Eh, tenemos a Mario con la mano levantada. El, el está silenciado, Mario. en visión de lo que decía Pablo, de que de, de veras de repente debemos hacer menos cosas, pero menos cosas más integradoras, o sea, cosas más integradoras. O sea, por ejemplo, yo ahorita voy a tomar un ejemplo reciente que es que estoy metido, que es producción de cacao bajo sistemas agroforestales, tres o cuatro, eh, para exportar pero a la vez asumir un enfoque agroecológico que me permite hacer una, gestión, una mayor gestión de la diversidad, pero a la vez trabajar con escuelas de campo de agricultoras y agricultoras para generar esos conocimientos nuevos y viejos y validarlos y, y verlos. Y cuando uno anda en, en experiencias reales, se nota la ausencia de la academia. Hay, hay mucho, por ejemplo, producción de cacao climáticamente inteligente con clones seleccionados en el Instituto Internacional de Cacao manejados por una por un productor que no pasó el sexto grado, no pasó la primaria, pero que tiene toda... Ah, se planchó, Mario. Se le cortó. Bueno, miren, no sé si querés eh, dejar tu comentario y después vemos si Mario. De Bombera, la real. De, la realidad. de eh, Bueno, era muy corto. ¿eh? Eh, yo eh, sí me surgía la reflexión a raíz de lo que ibais diciendo: que aquí en este sur, claro, igual está desubicado ¿eh? en otros contextos, pero eh, sí hay cierto miedo últimamente a utilizar la palabra ideología, ¿no? que hablábamos antes de politicidad. Parece que. El que algo sea ideológico es malo y creo que eso está anulando el debate ideológico y demasiadas cosas se están planteando como si fueran problemas sobre los que necesitamos una solución técnica, ¿no? Y no, no hay solución técnica, ¿no? Necesitamos un debate ideológico para llegar después a, a, a solucionar esos problemas, ¿no? Entonces yo creo que aquí, cuando antes preguntaba qué podemos hacer, ¿no? Y yo aquí eh, sí noto que hay miedo... A, al debate ideológico y una connotación negativa de la ideología eh, que, que está haciendo daño, porque como decíamos antes, ¿no? si no hay debate ideológico, pues la, la ideología que más fuerza tiene es la que sigue eh, predominando. ¿no? Tal cual. Sí, sí, tal cual. Es súper interesante la... Tal vez, de vuelta, estamos eh, yéndonos a, a, un, a una discusión dicotómica con la virtualidad y la presencialidad, y que tal vez haya que encontrarle alguna fórmula mixta, siempre poniendo como, como, como mira la, inter, la mayor integración, ¿no? tratar de democratizar. Por supuesto que ahí va, va, va a implicar, me parece a mí, alguna inversión de recursos caso de la universidad nuestra, ha, ha hecho una inversión en esto de la virtualidad, con algunas computadoras, con cuentas de Zoom, con un montón de cosas, pero también en, en la cuestión de la docencia, eh, no, no, no, no va a ser gratis, digamos, el hecho de intentar encontrar estas fórmulas que permitan seguir quizás en un mix virtual presencial y, y que en definitiva vayan encontrando las posibilidades para que todos, los, todos y todas las estudiantes puedan eh, continuar estudiando. Romy. Bueno, vamos a en horario cumplido, siendo las 18 horas aquí en Argentina y en Uruguay. Miren, nos, estaríamos un poquito más ya de noche eh, por allí, así que vamos a agradecer a Gladys, a Pablo, a Miren eh, por el espacio. Vamos a agradecer a la coordinación de Claxo y a la coordinación de los grupos de, de trabajos de Claxo en el nombre de Natalia, que nos estuvo dando una mano con la webinar. Eh, y le vamos a invitar para el último miércoles de este ciclo de Reinventando Freire, la semana que viene, eh, donde vamos a trabajar sobre el vínculo del pensamiento de Freire con las metodologías participativas. Ahí va a estar coordinando un poco el espacio Alfonso Torres, que es uno de los coordinadores de nuestro grupo de trabajo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por sumarse, por participar, eh, por el intercambio y por tomarnos un ratito de este tiempo para reflexionar sobre nuestras prácticas. Así que un abrazo grande, eh, buen cierre de jornada. Bueno, muchas gracias, gracias a la coordinación también. ¿eh? Gracias Romy, gracias María. Gracias. Saludos, gracias.